pasado ya veintipico años, pero todavía recuerdo la sensación de entrar en arais una pequeña tienda de discos de heavy metal que estaba en una callejuela del centro de Madrid. De aquella tenía unos 16 años, muchas greñas e hiciera frío o calor iba vestido de negro. Hacía mis pinitos con la guitarra eléctrica y estaba obsesionado con el power metal alemán y del norte de Europa. Cada vez que iba a Arais era una experiencia mágica me llevaba hasta el último duro que tenía ahorrado, una lista de vinilos y CDs que quería escuchar y también muchísima ilusión. Entraba por la puerta y nada más entrar el dependiente me miraba, me sonreía y me guiñaba al ojo. Si estaba atendiendo a alguien más, pues me hacía un suave gesto con la cabeza que yo entendía como vete mirando lo que quieras, que tengo aquí unas cositas que te van a gustar mucho. La experiencia para mí era maravillosa porque me tenían supercalado, calado, conocían muy bien mis gustos y se arriesgaban en las recomendaciones que me daban. Cada vez que iba me tiraba casi dos horas escuchando discos en la tienda y hablando sobre el origen de los distintos grupos y tendencias de que tanto me apasionaban. En esa etapa descubrí discos y grupos que siguen grabados en mi memoria, me... y encima bueno me atendían muy bien, ¿no? mi sensación era genial porque me dejaban devolver los discos después de unos días y no me convencían del todo, y también el dependiente se encargaba de encontrar mediciones súper raras que me tenían obsesionado y yo buscaba porque había visto en alguna revista extraña. De aquella no sabía definir por qué esa pequeña tienda me gustaba tanto y por qué se llevaba básicamente todos mis ahorros. Eh, para mí se debía a que el chaval que la llevaba era un tío de puta madre, simplemente. Pero a día de hoy eh, tengo claro que de lo que hablaríamos es de Customer Experience. Y es que cuando hablamos de Customer Experience parece que estamos hablando de cosas muy complejas y muy técnicas porque empezamos a usar mucha terminología en inglés y términos técnicos. Pero de lo que realmente hablamos es de la experiencia de compra que tienen nuestros clientes. En definitiva, esa sensación que se queda dentro de los compradores cuando han tenido una experiencia con nosotros. Este concepto, que puede resultar tan simple y entendible por todo el mundo, porque todos hemos tenido alguna experiencia de compra, se complica necesariamente porque es un concepto muy abstracto. Y cuando tratas de aterrizarlo, te empiezas a encontrar con los problemas de verdad. ¿no? Pues, ¿Cómo medimos esa experiencia de cliente? ¿Cómo le puedo pedir a un cliente que me diga cómo de buena ha sido su experiencia? Una vez que la ha medido, ¿Cómo sé si es buena o mala? ¿Es mejor o peor que la de mis competidores? ¿Cómo la puedo mejorar? Al final es un tema tan interesante como complejo. A mí me tiene totalmente apasionado, de ahí que hace unos meses lanzara mi propia metodología para trabajar sobre la experiencia de cliente, como es el Customer Experience Game Canvas, y pienso seguir trabajando mucho sobre este concepto durante este 2020. Ahora bien, yo todavía soy un joven padawan en lo que a Customer Experience se refiere, y en el episodio de hoy tengo el lujazo de contar con uno de los grandes maestros Jedi del Customer Experience en nuestro país, Carlos Iglesias.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 un recordatorio, porque esta es la última semana en la que os podéis apuntar a los Product Hackers Awards 2019. Hemos retrasado la, la fecha para enviar la fecha límite para las candidaturas al 17 de enero. Y os recuerdo que este año tenemos más de medio millón de euros en premios a los mejores productos digitales de España, con 16 categorías de premios distintas. Así que ya estáis presentando vuestro producto digital, ya bien sea una app, una web o lo que sea, en awards.producthackers.es. Como os comentaba, esta semana nos acompaña Carlos Iglesias. Carlos fundó Run Room, una consultora de negocio digital y experiencia de cliente, allá por el 2003, cuando oh, yo ni siquiera sabía lo que en narices era el Customer Experience. 16 años más tarde, en Run Room son más de 60 personas y además Carlos codirige Indigital, el programa de dirección de marketing y transformación digital de SADE, y es podcaster en Real World, su podcast de Customer Experience y negocio digital. Digital. Con Carlos revisamos el concepto de Customer Experience y cómo se puede mejorar en empresas de todo tipo. Y también aprovechamos su experiencia creando y escalando una consultora de servicios digitales como es RunRoom. Bueno, estamos aquí con Carlos Iglesias, que es un crack al que escucho muchas veces y por fin le puedo, le puedo ver, le puedo desvirtualizar, que tenía muchísimas gracias, o sea, muchísimas gracias, no, muchas gracias, pero tenía muchísimas ganas, empezamos bien. Carlos es CEO de Runroom, eh, que ahora nos contará, pero es una consultora de Customer Experience que lleva 16 años, 16 se sí. dice pronto co-director de INDIGITAL, que es un programa de marketing y transformación digital de SABE, y uh -huh. podcaster en Real World, que es donde me tienes súper enganchado. Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Corti. Eh, es un súper placer, de verdad. Tú sabes que yo a ti también, también te escucho siempre y, oye, y que me, me mola un montón. Esto de ser yo el entrevistado <risa> y no el entrevistador es algo que he hecho pocas veces. O sea, a nivel de podcast, un cross-podcasting lo he hecho con, con Fran Carreras, que es un, un profesor también de, de SADE, y me encantó hacerlo, o sea que estaba deseando. ¿Fue para tu podcast además? Pues fue Sí, hacerlo? fue y, y hacíamos un año y, ah. y fue idea suya, de oye, ¿por qué no intercambiamos y tal? Y me encantó, la verdad es que fue muy chulo. Estuvo guay, ese me acuerdo, pero me hizo mucha gracia lo de que te entrevistara a ti mismo en tu propio podcast sí. y bueno, <risa> eh, luego te contaré una anécdota. De eso. Hoy vamos a hablar de, de dos ejes, porque joder, ¿Vale? que a ti se te puede sacar partido en muchas formas. Bueno, ya veremos. Pero por un lado de Customer Experience y por otro lado también de, de cómo se escala una consultora hasta los niveles que habéis llegado a día de hoy, que lo, lo, luego entramos y nos cuentas a la audiencia que se queden pendientes porque, porque Run Room es, es mucho Run Room, <risa> lo dejamos ahí. Lo primero, como siempre, oye, ¿cómo son tus inicios en el mundo digital? ¿Cómo te da por meterte en estos lares? Pues mira, yo, yo, mi sueño era ser programador de videojuegos, ¿sabes? Eh, yo quería programar videojuegos, yo creo que por acción-reacción. O sea, mi madre me prohibía jugar a videojuegos de pequeño y dije, sí, pues ahora los voy a programar yo. Eh, y bueno, básicamente eso, empecé a estudiar ingeniería informática, eh, luego me cambié de carrera a ingeniería multimedia y... Y la cosa es que antes de... Bueno, yo siempre he currado a la vez que estudiaba, ¿no? Yo siempre he sido un poco culo inquieto. Eh, y la cuestión es que antes de acabar la, la, la ingeniería, pues ya estaba trabajando de programador de videojuegos, ¿no? Entonces, eh, un poco para mí ese fue el motu, pero de alguna manera me di cuenta de que... Programar lo que sea... O sea, el, el, el hecho de lo que programas es lo de menos, ¿no? Lo importante es con quién, con quién lo haces, con quién compartes el camino y, y un poco el propósito de para qué, ¿no? Eh, y bueno, hasta e hoy. Eras tú como muy humanista para ser ingeniero, ¿no? Tratándote sí, pues mira, justo hoy, eh, hoy he publicado, no sé cuándo publicarás esta entrevista, pero hoy he publicado una, una entrevista con Javier Cañada, un diseñador... Eh, buenísimo y con muchísima experiencia. Y yo le decía a él también que, el, que le consideramos un humanista. ¿no? Y él me decía, nadie te va, nadie te va a rechazar el, el cumplido de humanista. Es decir, gracias. Gracias por, por pensar que soy un humanista. Bueno, yo no, no, no lo sé. Yo lo que sí creo es que esto merece la pena si, si te rodeas de gente interesante. ¿no? Y si pones, si pones a tu alrededor a gente... A gente interesante y si las personas están en el centro. Para mí eso es un poco el sentido de todo. Esto cuando lo escucha la audiencia habrás publicado unos cuantos episodios, pero bueno, entonces iros a Real World… ¿Sí? a revisar este, este podcast que, justo has dicho tú, ha salido. Yo lo tengo pendiente de, de escuchar. Encima, Javier, ¿es el, el director de Instituto de Tramontana? Sí, eso es, sí, sí, sí. sí. Están haciendo una sí, sí, formación sí, sí. muy interesante Espectaculares y... todas, espectaculares. Y todo y todos los profesores son tótems. O sea, sí. están, está desde de Sergio Álvarez Leiva O sea, hay gente muy, muy tótem, muy top, sí. eh, haciendo formaciones muy innovadoras y en un estilo muy innovador también. Sí. O sea, que hay, que hay que escucharlo, hay que escucharlo. Lo decías tú, te pones a programar videojuegos sí. y, y, y en un salto muy extraño, porque claro, al final la gente se mete en el mundo de videojuegos, pues, mmm, ahí hay un mundo <ríe> que te tienes que meter y cuando lo consigues por lo genes para seguir, pero en un momento terminado paras y más o menos rápido, ¿no? Al año y pico puede ser. Sí, estuve un, un par de años allí, ¿sabes? que Bueno, ya, ya había probado, ¿eh? había sido programador de, de televisión interactiva, uh -huh. cosas así. Es que yo, yo tengo unos cuantos años y en aquel entonces la televisión interactiva iba a ser the next big thing, ¿sabes? Uh -huh y eh, también estuve en una consultora web. Bueno, probé distintas, distintas historias, y fue un poco eso, la, la culminación de mi sueño de ser programador de videojuegos, fue un poco eso, ¿no? Programa, o sea, era programador de, de, y, y colaboré en el desarrollo de dos juegos en 3D. Además eran de, de máquinas de estas de Coin up, ¿sabes? De máquinas ah, de estas guay. de que te subías up, encima. Sí. O sea, había un equipazo ahí, ¿eh? Porque había un equipo de gente, ingenieros mecánicos, electrónicos, informáticos. Nosotros programábamos sobre hardware propio, ¿sabes? Sí. Sobre chips que Co compraban. O sea, no, no, era espectacular aquello. Entonces, bueno, el primer juego que programé se llamaba ATV Track, que era un juego de, de, de te subías a un quad. Y entonces y el cuadro se movía y era espectacular, muy chulo. Pero sí, como dices, pues estuve un par de años y estuve un par de años allí porque al final eh, la cultura, la cultura que había allí, y espero que no me escuchen mis jefes de aquel momento porque les, les, tengo, les tengo un muy buen recuerdo y, y un gran cariño, pero es verdad que la cultura que había en aquella empresa no me gustaba, no me gustaba, ¿no? Y, eh, y de alguna manera yo sentía que tenía que construir algo que tuviese un sentido de por sí. No, no me importaba tanto el qué, porque ya, como ya había hecho videojuegos, pero sí que me importaba mucho el cómo, me importaba muchísimo el cómo. Y, y ahí fue cuando nos juntamos cuatro amigos. Los cuatro habíamos estudiado juntos en, en la, la carrera, habíamos coincidido en la carrera. Y... Y eso fue el inicio. Cuatro amigos sin ningún cliente, sin ningún proyecto debajo del brazo, simplemente un ordenador. Nuestro conocimiento adquirido y, y sabíamos programar y poco más. Y ahí empezó todo pues hasta hoy. Hasta hoy que bueno, hemos crecido un poquitín y, y hace 16 años ya de ese inicio. Vamos a contar qué sois ahora y cómo de, qué tamaño tenéis, cuántas personas y más, para poner en contexto y luego retrocederemos también para entender un poco la, la evolución. Prima, ¿cómo defines el Runroom a día de hoy? Room es una consultora, yo diría tecnológica y creativa, uh -huh. una consultora de negocio digital con el foco en experiencia de cliente. Estamos muy especializados en experiencia de cliente. Eh, y eso lo bajamos a, a nivel de una cartera de servicios que comprenden pues, desde la definición de estrategias digitales, ¿no? innovación y estrategia digital en los clientes, a campañas de inbound, captación, no inbound, performance, marketing, etcétera, paid media y redes sociales, etcétera, todo lo que es atracción, captación. Y también el desarrollo de productos digitales para terceros. ¿no? Eh, y esto incluye pues, desde canales de venta a... Bueno, todo tipo, cualquier, de, cosa. Sí, cualquier cosa. cualquier ¿no? cosa, Y yo creo que la gracia de, de, de Runroom es que nunca hemos querido perder eh, esa, parte, esa parte tecnológica de ingeniería, ¿no? Esa parte de, de, de meter las manos en el código y desarrollar eh, código, no solo la parte más de negocio, ¿no? Pero bueno, básicamente sí, lo que hacemos ahora es eso: estrategia digital y pero la bajamos, no nos gusta no entendemos la estrategia como, como ese powerpoint que, claro. que, o, o ese tocho de papeles que te dejamos encima de la mesa y, y nos vamos por la puerta Eso es, ya ya el powerpoint muy bonito Exacto. pero luego quién lo ejecuta eh, exactamente nosotros decimos que somos thinkers y doers ¿no? ah. utilizamos muchas palabras en inglés porque la verdad no sé cómo decir esto en sí, español claro. no somos pensadores y también. hacedores sí, bueno sí. pues vale pues hacemos también ¿no? y de, de, el otro día en la vanguardia sacaron una entrevista que hace otro stream millones y pico sí. y que sois mogollón de, de gente ya. Sí. Y digo mogollón porque, claro, cuando hablamos de empresas de servicios, que yo creo que más, quien menos ha estado en alguna <risa> o ha dirigido alguna, sabes que, que son empresas de personas y que dirigir a 10 personas ya es un reto de la leche. ¿Cuántos sois, me habías dicho? Ahora somos 60 personas, ah. eh, pero nuestro crecimiento siempre ha sido muy muy orgánico uh -huh. y muy sostenible, ¿sabes? O sea, nunca hemos eh, metido pasta de fuera ni... Siempre ha, siempre ha sido... De hecho, nunca hemos tenido comerciales. O sea, eh, nuestro, nuestra captación siempre ha sido por el boca-oreja. Uh -huh. De un tiempo a esta parte, igual hay, hay captación más inbound, en parte por el podcast, en parte por presencia también en escuelas de negocio y este tipo de cosas que quieras que no, eh, te, te traen, te traen claro, negocio, ¿no? Estar presente te trae te negocio al fin y al cabo. Pero el boca-oreja sigue siendo nuestra, nuestra principal eh, herramienta de captación. ¿no? ¿Por qué? Porque siempre nos hemos enfocado... En las personas, en el equipo, o sea, yo, yo, yo, yo siempre os lo explico, yo me canso de escucharme, cortí tío. Eh, no, no, no, no, a mí me verdad, encanta yo, escucharte. De verdad, te prometo que yo me canso de escucharme a mí mismo, o sea, me, me considero un pesado. Pero no puedo decir otra cosa, o sea, lo digo de verdad, lo digo con el corazón, ¿sabes? O sea, nosotros no montamos un negocio, montamos un estilo de vida, montamos una forma de vivir y... Eh, y esa forma de vivir es la columna vertebral del negocio que hemos desarrollado alrededor sí. hoy. ¿no? Eh, nunca hemos pensado en abrir en otra ciudad porque no estamos dispuestos a hacer el sacrificio personal que supone dejar de ir a trabajar en bici al curro, dejar de eh, llevar el perrito a, a la oficina, dejar nuestro modo de vida, ¿sabes? o sea, en la conciliación y el... Eh, el, el el cariño de las personas dentro de la empresa es lo primero, siempre lo ha sido. Entonces hemos montado un negocio, nos hemos inventado un negocio alrededor de esto. ¿no? Y ese para mí ha sido el gran éxito de Runroom, más allá de, de números y de, de figures y, y facturaciones y, y, y hostias. La verdad es que para mí el principal éxito, y, y además eh, eh, a, a mí me gusta decir que yo el día que sienta que la gente no me quiere... Ya no hablo de respeto, ¿eh? Hablo de amor, sí. ¿sabes? Hablo de amor. O sea, hablo del de día que yo sienta que la gente que trabaja conmigo no me quiere, no me tiene cariño, ¿sabes? Ese día, para mí, Run Room me habrá dejado de tener sentido. De hecho, decías el otro día en La Vanguardia también, lo de preferimos facturar la mitad pero ser felices. Sí. Es que yo me la apunto a la frase porque me pareció muy buena. Es que es, es totalmente cierto. O sea... Eh, ¿Podríamos haber abierto oficina en Madrid? Perfectamente. Te estoy hablando de Madrid, ya no te estoy hablando de Colombia sí. o México. ¿eh? Pero abrir oficina en Madrid, ¿qué significa? Al menos hasta hoy, ¿eh? nunca sabes, ¿eh? Como porque a lo mejor a alguien le apetece ¿no? arrancar el proyecto en Madrid y tendrá nuestro soporte si sí. llega. ¿no? Pero arrancar el proyecto en Madrid significaba que uno de los socios, uno de los cuatro socios, pues se tenía que agarrar la maleta, pirarse para Madrid y empezar... Y no nos compensaba, claro. sinceramente. Y, y todo el mundo, ¿eh? y sabemos ¿eh? que además el negocio grande está en Madrid, ¿no? Claro. Es algo que, que, que lo sabemos, ¿no? Pero, pero esa... Somos muy celosos de nuestro estilo de vida, ¿sabes? O sea, lo protegemos mucho. Es lo que más valor tiene para nosotros. Me parece muy interesante porque también al final es transmitir el mensaje a la otra gente de que otra forma de hacer las cosas es posible. Es decir, es poner tus prioridades y tenerlas claras. Que para alguna gente la prioridad puede ser, oye, quiero crecer a toda costa. Y el decir, oye, no, es que mi prioridad está en un, un estilo de vida X y que mi negocio se adapta a ello, es totalmente lícito. Y yo no sé por qué, no sé parece como que la sociedad, o nosotros mismos pensamos que la sociedad lo ve mal, cuando dice, ¿qué más da lo que vean los demás? Absolutamente, es así, es así. Sí. Yo creo que, o sea, en, no, a mí, yo lo explico con cierta vergüenza esto, ¿eh? O sea, que, que para nosotros la felicidad está en nuestro porqué, en el porqué de la compañía, sí. y no, sabes Ese es el es eje, ]ísimo. ¿no? Ese es el why de, de, de random ¿no? Y de hecho, te, te, te, te empezaba a explicar antes que, que nosotros arrancamos, estuvimos un montón de años, te diría como 12 años, solamente preocupados por el equipo, por Cómo, er, cómo estaban las personas, cua, cómo era su desarrollo, si, si, si se sentían bien, si participaban en los proyectos. O sea, por la cultura y por el equipo sí. y por la satisfacción de los clientes, por nada más. Hace tres años o así, dijimos: Bueno, a ver, hey, somos 30. En aquel momento, ¿no? y bueno, somos 30, igual habría que empezar a profesionalizar, no en el sentido de. En el sentido de mmm, Necesitamos una dirección financiera, claro. necesitamos, ¿sabes? O sea, poner un poquito de orden y empezar a, eh, a estructurar de alguna manera, siempre con el foco también de, tener, de, de nunca caer en, en esos dejes que enseguida nos vamos a las estructuras jerárquicas, sí. ¿sabes? Y a los, a los jefes de jefes y jefecillos. Y no sé qué. Nosotros hemos intentado mantener la estructura lo más plana posible, lo más eh, horizontal posible, siempre, lo más líquida posible porque nos ha importado mucho esa parte, esa parte de nuevo más importante. Ahora para entender vuestra, vuestra evolución y, y sobre todo porque eh, hay muchas empresas de servicios que no pueden estar escuchando, ¿no? hay mucho emprendedor montando su, su empresa, uh -huh. me interesa conocer cómo habéis crecido la empresa como en vuestras distintas fases, sí, porque seguro que tú tienes mentalmente hitos en los que te he dicho, mira, pues desde que éramos los cuatro fundadores, eh, que nos funcionaba de aquella forma hasta que fuimos, yo sé, 10, 15 los que fueran. Esto fue una fase y nos funcionaban estas cosas. Cuéntanos esas fases de crecimiento y los grandes retos que habéis tenido que superar en cada fase o cómo os habéis tenido que transformar. Wow, Pues um, yo te diría que nos tiramos un poco tiempo ¿eh? hasta que decidimos que... Siempre hemos tenido el foco, fíjate, en, en, en ofrecer el mejor servicio. Y sé que suena un poco tópico, ¿eh? porque además es que todo el mundo habla de… ¿Sabes? Pero en, en, te, te lo explico con hechos. ¿vale? Eh, nosotros arrancamos los cuatro socios, lo que hacíamos era programar para terceros, porque no podíamos ofrecer valor de forma directa al cliente. Simplemente, claro, solo podíamos programar para otras agencias o para, para terceros. ¿no? Eh, y nos dimos cuenta de que no nos gustaba... O sea, que la aportación de valor que hacíamos era tan mínima porque había tantas decisiones previas. Hasta que nosotros podíamos entrar en esa cadena de valor y aportar nuestro conocimiento, que dijimos, esto lo tenemos que cambiar. Y entonces hicimos una apuesta totalmente a ciegas. Vamos a fichar un diseñador. Fichamos a nuestra primera diseñadora. No salió muy bien, la verdad, no, no, no salió como esperábamos. Eh, no conseguimos darle tracción. Pero fíjate, o sea, para, nos para nosotros fue una apuesta a ciegas de decir no, no, pues vamos a meter pasta de nuestros bolsillos, porque cuando tampoco estábamos cobrando demasiado. ¿eh? O sea, tardamos un cierto tiempo en tener una nómina digna. Pero preferíamos seguir cobrando menos y poder ofrecer más valor a nuestros clientes. Claro. ¿No? Y, y, y así fue. Y hasta que de repente dimos con la persona adecuada que entró a formar parte del equipo y enseguida Empezamos a escalar un poco el equipo. Para mí eso fue la primera fase, digamos, ¿no? hasta que nos dimos cuenta de que, venga, vamos a incorporar valor porque así lo que estamos haciendo no nos sentimos satisfechos con el valor que entregamos. Tuvimos una época, yo diría, esa segunda fase, que nunca me lo había planteado esto en estas fases, ¿eh? pero ya que me haces la pregunta está guay, que yo juraría que, que para mí el, el peor momento personal para mí en Run Room fue y de esto me acuerdo eh, mucho, porque me sangraban todo, ¿no? o sea, me dolía muy fuerte, era cuando éramos 19. De repente empezamos a crecer de forma orgánica y sin darnos cuenta, ¿no? Pues, oye, necesitamos, pam, nos ha salido un proyecto, no sé qué, hay que incorporar a alguien, no sé qué. Empezamos a tener cierta reputación también en el sector, nos llegaban los proyectos, empezamos a crecer, hasta que fuimos 19. Y siendo 19, aquello peto, porque mmm, si bien ya... Teníamos muchos conceptos de Agile, muchos conceptos de, de, de, de, ¿no? de cómo gestionar el trabajo. Estructurar a los equipos, aprender a dividir los equipos y en, ostras, es muy doloroso, al menos al principio nos costó un montón. ¿no? Y para mí esa fue como una segunda fase ¿no? de crecimiento orgánico, sin darnos cuenta y sin prestar demasiada claro. atención a la estructura. Todo el mundo hacía un poco de todo, ¿no? Viene un proyecto, ve necesidades, dos perfiles más por Eso aquí. Es, dos perfiles más, todo el mundo hacía de todo, no habían roles demasiado claros. Claro, pues. Un poco mundo startup, ¿no? Lo que son las startups al inicio, ¿verdad? Y a partir de ahí, cuando todo se rompe, ahí ponemos un poco de orden a nivel de la estructura y empezamos a definir ya más equipos, separamos equipos, hacemos splits, con mucha, yo te diría, con mucha mucha atención en no crear silos funcionales bueno. porque esto es algo que siempre nos ha aterrado ¿no? lo hemos visto con el, el problema de los silos es algo que siempre hemos sido muy conscientes sí. de, del, del grave problema de los silos ¿no? entonces nuestro foco siempre ha sido en hacer equipos cross funcionales equipos multifuncionales integrados que sean capaces de entregar valor uh -huh. cada equipo por separado ¿no? nuestros equipos tienen diseñadores frontends backends eh, marketers bueno. integrados conjuntamente y pueden entregar valor cada dos semanas una metadalidad muy agile, ¿no? Muy muy Estas ágil con, y, de, y de entrega de valor frecuente. Como y mola. Y, hmm. ¿Y, y cómo, en ese momento, ¿cómo los dividís los, eh, los equipos? ¿no? Es, de, es decir, eh, ¿eres 19? Sí. ¿Cuántos equipos creáis? Sí. ¿Y cómo dais...? Porque, claro... Eh, me lo cuentas, tiene toda la lógica, pero no es lo que directamente uno se piensa, es de decir, voy a crear equipos que tengan distintos perfiles, sí. ¿no? que sean sí, sí, sí, sí, funcionales. Sí, sí. Pues mira, ya en aquel momento estábamos ofreciendo un servicio bastante holístico, bastante integral, ya ofrecíamos campañas de SEM en aquel momento, porque ya éramos de los primeros que, que empezábamos a hacer AdWords y, y tal. Eh, y, y, y en aquel momento lo que hicimos fue, nos sentamos todos y decidimos cómo nos íbamos a dividir entre todos. ¿no? Qué bueno. Montamos dos equipos cross funcionales de desarrollo de producto, porque en aquel momento los proyectos, el, el, el negocio que teníamos sobre todo iba más enfocado a eso, a desarrollo. Y montamos un pequeño equipo de servicio de marketing. ¿no? Y así fue. Y, y yo, en, en aquel momento, para mí, concluye esa segunda fase un poco más de, de caos ¿no? y, y, y empieza una, una fase mucho más, yo diría, Agile. Pero también muy orgánica, ¿no? Muy, bueno, vamos creciendo en la misma dinámica de crecimiento orgánico, del boca a oreja, van llegando proyectos, vamos ganando notoriedad, vamos... No notoriedad, diría, porque yo creo que Runroom siempre ha tenido muy buena reputación, pero no hemos tenido notoriedad, precisamente porque nunca nos hemos enfocado a la notoriedad, claro. a estar presentes, mm -hmm. hasta hace dos años, dos años y pico, que ahí es donde entramos en la, en la cuarta fase de Runroom, que es donde estamos ahora, ¿no? Fíjate que te estoy hablando que... Trece años después de haber arrancado la compañía nos damos cuenta de que tenemos una empresa, en aquel momento con, yo diría, treinta y pico personas… Y decimos, peña, habría que empezar a, eso, ¿no? a profesionalizar. ¿no? A, vamos a poner orden un poco a, a, a, a, al control de la rentabilidad. Vamos a poner orden, pero cuidando mucho la cultura, que yo creo que esa es la clave. ¿Cómo tenéis esa iluminación? ¿no? ¿Algo, algo ¿Pasó algo? O, o... Pues no lo sé. Supongo que es madurez. Supongo ah. que es, es, es, es la edad. Supongo que es que todos tenemos hijos en este claro. momento. Yo creo que es, es vital. Es un momento vital. Claro. ¿no? Porque Run Room es vital. Entonces Run Room es ese proyecto vital que va madurando con nosotros no solo con los socios, sino con toda la gente. Claro, no. Hay gente que lleva con nosotros pues ocho años, ¿no? Entonces, claro, eso va madurando de forma en la que llega un momento que decimos Ey, esto habría que hacer algo un poquito más serio, sobre todo por cuidar más a la gente, porque también nos dimos cuenta de que eh, se nos escapaba mucho la rentabilidad de los proyectos, por ejemplo, ¿no? Es, tú sabes lo, lo difícil que es mantener la rentabilidad en proyectos tecnológicos, porque la tecnología no es predecible. La tecnología, yo, yo cuando explico ¿no? el, el triángulo de hierro, de alcance, eh, pasta y tiempo, y, y, y cómo. Cómo las metodologías predictivas no aplican bien al software, porque el software se parece mucho menos a un proceso industrial que a un cirujano que abre ¿no? y, y se encuentra ahí un follón que dice: Madre mía, ahora como, ahora como toca. ¿Por esto, dónde entro ¿no? ahí? Claro, ¿por, dentro, por dónde entro ahí, exacto. ¿no? El, el, el, crear software es, es, es una actividad creativa, es una actividad de. ¿no? Y, y eso. Y muy compleja, es muy complejo crear software. Entonces nos dimos cuenta de que teníamos que asegurar la rentabilidad y no solo eso, teníamos que ser capaces de competir en talento y eso nos ponía a, a competir en Barcelona, que es el cuarto hub sí. mundial ¿no? eh, en cuanto a startups tecnológicas, a competir por ese talento digital eh, también a nivel de sueldos. Claro. ¿No? Entonces ahí tomamos la decisión de que, bueno, que vamos a establecer una estrategia, vamos a, poner, a hacer un plan para tener los mejores clientes, los mejores proyectos y pagar los mejores sueldos. Y en eso estamos, Olé. hacia ahí vamos. ¿no? O sea, esa es un poco nuestra visión, nuestro objetivo, queremos ser un referente eh, y ese es nuestro objetivo. Queremos pagar los mejores sueldos que, que, que, que tengan, los mejores proyectos, los mejores clientes, ¿no? Y, y ahí estamos. ¿Y cómo empezáis punto? esta fase, ¿no? Porque dices, no, ¿metisteis a otros perfiles? reajustasteis otra vez internamente a la compañía? Hicimos todo eso. Eh, reajustamos la propuesta de valor bueno. de Ranrum. O sea, nos dimos cuenta de que para. Tú no puedes plantarte delante de tu jefe y decirle quiero cobrar más, si no le plantas delante una propuesta de te voy a aportar más valor de esta manera, por lo tanto, ¿no? Uh -huh. eso Yo no puedo plantarme delante de un cliente y decirle te voy a cobrar más si no te puedo aportar más valor. Uh -huh. De ahí diseñamos una serie de... Eh, una, una propuesta de valor uh -huh. que es esta que te explicaba, ¿no? Experiencia de cliente de una forma mucho más uh -huh. transversal. Um, y una serie de servicios que teníamos que empezar a introducir y a complementar a los servicios que ya teníamos existentes. Yo te diría que eh, con, con los servicios que ya teníamos en ese momento, teníamos el 80%, claro. 80-90%, pero sí que requería pues, eh, ir construyendo también track record ¿no? mm -hmm. Ahí en, en, en, en, ese, en esa nueva aportación de valor. Y, y bueno, la verdad es que muy contentos con, con, con la evolución, o sea, muy bien, Me gusta toda esta parte porque es verdad que es muy típico de empresas de consultoría que es ya estás haciendo algo, sí. pero no, no lo estás vendiendo así, no lo que tú le dices oye, pues nosotros ya hacíamos el desarrollo, ya hacíamos la parte estratégica, ya hacíamos la captación, pero lo estábamos vendiendo por partes y eso tiene un precio X. Y, y cuando eres capaz de, de articularlo todo, en Vendemos Customer Experience en algo claro. que, que, que le toca de lleno a la empresa a la que llena, a la que le vas a vender. Que ahora es Customer Experience, en otros momentos de la historia habrá sido alguna otra cosa, seguro, sí. seguramente. Lo digo porque hay reflexión que muchas veces las empresas de servicio no se hacen. ¿no de ¿Qué es lo que vendo? Y lo que vendo no es lo que hago. Si no es el, el, ese concepto que vosotros habéis sido capaz de daros cuenta, no, si es que lo que vendemos es va mucho más allá de, de lo que se puede ver. Yo creo que lo has dicho muy bien. Eh, nosotros teníamos una serie de capacidades, pero tener capacidades solo te capacita para entregar valor. Nosotros lo que hicimos fue decir con estas capacidades que tenemos cuál es la máxima aportación de valor que podemos hacer. La máxima, al nivel más estratégico, táctico y operativo. Y nos dimos cuenta de que siempre habíamos estado cuidando la experiencia de cliente. O sea, es lo que siempre habíamos estado haciendo, pero hubo un cambio de, en nuestra propia mentalidad de decir, ah, no, una vez entendimos eso, fue como, ah, es que esto es muy clave, es que tenemos que, o sea, es que todo se articula de la misma manera. ¿no? Y sí, la verdad es que fue, yo creo que fue acertado. Estamos muy contentos, desde luego. Eh, más o menos en esa época por ahí un poco después surge el podcast, ¿no? O, sí, por, por pues sí, en... sí, sí, sí, sí, fue un poquito más tarde, sí, te diría que fue como un año más tarde o medio año o cuando año empieza más tarde. a cuajar, ¿no? Ya todo ese cambio, efectivamente, sí, sí, sí, y, sí. ¿y surge como respuesta a ese cambio o, o hay alguna otra cosa vital que, que en ese momento pasará para, para que te decías a montar un podcast. Probablemente es una consecuencia de ese cambio, porque parte de ese cambio fue que nos, los cuatro socios nos repartimos las responsabilidades, o sea, nos repartimos, sí, nos repartimos las responsabilidades, es una buena forma de decirlo, ¿no? Yo no decidí ser el CEO de Runroom, lo decidieron mis socios, ¿no? O sea, bueno, fue, fue, fue, una propuesta, ¿no? sí, sí, fue una propuesta por consenso, ¿no? donde eh, mi socio Aurelio fue el, era el COO, donde eh, César se dedicaba a Chief Experience Officer, donde Jordi era el CIO, CTO, porque tiene un perfil mucho más técnico. O sea, fue como… La, las decisiones en Runrum siempre se han tomado así, de alguna manera. ¿no? Eh, eh, siempre han sido de, de, decisiones… Muy, muy habladas, decisiones por consenso o por consentimiento, muy habladas, muy, eh, muy, muy diversas, incorporando muchas voces distintas. No solo lo decidimos nosotros cuatro, incorporamos a, a, a mucha a más gente de, de Run room a la toma de decisión. Y, y, y ahí una de las decisiones que tomamos fue precisamente, bueno, César y yo, dos de los socios, mirar más hacia afuera también. Y los otros dos mirar más hacia adentro. Otra de las decisiones que tomamos, fíjate, hasta qué punto nos importa la... Eh, hasta qué punto es cierto lo que te digo, ¿no? de, de, de, el, el, el, Estamos centrados en las personas y lo más importante para nosotros es eso. ¿Sabes lo que hicimos hace, hace dos años? Eh, pillamos a, a, al mejor programador, backend, al mejor programador frontend al mejor diseñador, al mejor eh, marketer, al mejor... Los sacamos de producción y los pusimos a hacer crecer a sus peers, a sus pares. ¿no? Dijimos, pues, tú... Vas a estar fuera, no vas a estar asignado a un equipo, a un proyecto, sino que vas a estar haciendo per-programming con el resto de programadores. Mm, vais a hacer una comunidad de práctica y vais a crecer, vais a homogeneizar el conocimiento. A... Le damos mucha importancia a eso, que todo el mundo tenga un espacio de desarrollo personal y profesional dentro de Runroom. ¿no? Y, que, y que se sientan acompañados y mentorizados. Intentamos tener una cultura, una cultura de, del mentoring, una cultura de, del aprendizaje continuo. Y para nosotros eso fue una apuesta brutal, porque imagínate, sacar cara a, a, a la gente más, a más, más, productiva, produce, claro. más productiva, porque son los más seniors, al dejar de producir, que siguen produciendo, ¿eh? porque su valor es el cómo producen, pero ya no es producir, sino acompañar a, a los demás a producir ¿no? y hacerles crecer, en definitiva. Entonces fue un cambio bastante heavy y, y, y todos los cambios que hemos hecho han sido en parte un salto a ciegas, pero en parte también con el, con, con el convencimiento de que esto tiene que funcionar porque, no sé, por, por, por intuición seguramente ¿no? y por, y por eh, ¿sí? decisiones intuitivas muchas veces. ¿eh? Pero como muy acertada, si te voy a hacer una pregunta un poco. No sé si complicada sobre este tema, porque tiene. Para mí, tiene toda la lógica sacar a esa gente buena que forme al, al equipo, ¿no? Que les ayuda a mejorar. Pero luego habéis medido si eso tiene un retorno en, en capacidades. ¿Se paga, ¿Se paga a sí mismo eso? La respuesta es que somos más rentables que antes. Vale. O sea eh, Algo estará pasando. Claro, claro. Es muy difícil. Tú lo sabes, ¿no? Aislar yeah. las acciones y meter el ROI de una acción sí. de brand awareness es imposible, ¿no? O sea, una, una acción de, de ¿cuál, ¿cuál es el ROI del podcast? ¿No? Que ahora vuelvo otra vez a tu pregunta, sí. eh, que no te la he contestado. <risa> ah, o sea, a, a, la, Eva, la tenía <risa> pendiente no, para tirar. No, la no te la he contestado. contestado. ¿Pero cuál es el rey del podcast? No sé cuál es el rey del podcast. No lo sé, no tengo ni idea. ¿no? Pero desde luego tiene un retorno muy alto de valor. Para mí ya está teniendo mucho retorno. Y en ese sentido, yo creo que hay una falsa idea de, de, de, de que todo es performático. ¿no? De, que, de que Yo creo que todo se puede medir. Otra cosa es que las mediciones eh, te digan toda la verdad ¿no? o, o tengas toda la visión. Al final, nosotros sabemos que ha funcionado porque somos más rentables que antes y seguimos creciendo, el cliente sigue estando muy satisfecho, el feedback, nuestros clientes, eh, es feo que lo diga, ¿eh? pero nuestros clientes nos expresan, eh, están, están encantados, o sea, están muy felices, ¿sabes? Y para, y para nosotros eso es es eso o sea seguimos siendo estamos siendo más rentables con clientes igual de felices y con el equipo oh. por lo tanto está funcionando oh, genial entonces volvemos al, volviendo al volviendo a la idea aquella no eh, cuando decidimos cuando tomamos la decisión de que yo me apartaba un poco de la parte de operaciones y César también y me dedicaba más a new business porque si queremos crecer y desarrollar el negocio no crecer en números sino si queremos hacer los mejores proyectos para los mejores clientes y pagar los mejores sueldos, no. lo que tenemos que hacer es new business, porque con el business que teníamos en ese momento era imposible. Claro. ¿no? Tenemos que desarrollar nuevos segmentos de mercado e ir a por ello. Y eso es un, era un poco mi misión. Mi misión era adquirir un nuevo negocio, negocio mmm, más rentable, con mayor aportación de valor, y ahí, pues, yo me empiezo a planificar no y empiezo a tomar decisiones no y empiezo a, a, a dedicar mucho más tiempo, por ejemplo, a, a dar clases en entornos ejecutivos, a, a hacer charlas. Para mí, la, la, mi, mi, mi, go, mi, final, mi objetivo final era, si bien Runroom siempre había tenido mucha reputación, nunca había tenido gran notoriedad, porque sí. nunca nos habíamos dedicado a ello. Entonces, para mí era, voy a conseguir que Runroom alcance la notoriedad que necesita para alcanzar ese segmento de clientes y tal. Y el podcast fue una de esas iniciativas, uh -huh. una de muchas, ¿no? de muchas de esas iniciativas. Eh, yo te diría que el podcast fue una apuesta personal, uh -huh. con mucho miedo, pavor al principio, con un gran síntome, un, eh, síndrome del impostor, enorme, que, que ha ido decreciendo, pero que todavía aparece de vez en cuando, pues son maravillosos. Muchas gracias, muchas gracias. En parte ha ido, ha ido desapareciendo por, por ese feedback que me llega, ¿no? de gente que me agradece, pero a la vez ese feedback me hace... ¿sabes? Entra, es una especie sí. de... ¿lo entiendes bien, verdad? Porque ese feedback te hace autoexigirte sí. más y más y meterte más presión y a veces... Y el otro día David Bonilla envió una bonilista que inspiraba en un tweet eh, en, en que puse yo, donde hablaba de la exposición y del frío que hace ahí fuera, ¿no? Y él decía, soy un fraude, David Bonilla, ¿sabes? La... <ríe> soy un fraude... Y ese es el sentimiento, ¿no? De muchas sí. veces. Cuando yo arranqué el podcast, estaba acojonado, Corti, mm. estaba cagado. O sea, y, y de verdad, ¿eh? o sea, no sabía si lo que estaba haciendo estaba bien o no. Entonces yo tomé la decisión personal de decir, este podcast va a ser de run -room, no va a ser de random va a ser mío, mm. si la cago, la cago yo. Y si acierto algún día, eso volverá a random ¿no? Porque yo nunca he tenido la, la, la, el objetivo de, de trabajar mi marca personal como sí. objetivo final, sino trabajar a Runroom. A través de mi marca personal, ¿no? porque era lo que más a mano tenía, era claro. mi, la herramienta más cercana que tenía en ese momento. Y ha salido bien, y también esa es la razón por la cual he cambiado, eh, ¿sabes? Ha, sí, ha sufrido sí. un rebranding el podcast, ¿no? porque siento que ya ha llegado el momento, ya estoy seguro de que lo que estoy haciendo, hay una, una audiencia de personas a las que les está aportando un valor y tengo ganas de de llevarlo más hacia Runroom y que haya otras personas de Runroom que aporten otras cosas ahí, ¿no? Sí, por poner en contexto, también la audiencia hace... Cuando has estrenado esta nueva temporada, sí. el podcast se ha transformado, sí, se, se, se ha, transformado ha brandeado muy día los sí, run Room Ya eso es, sí, sí, sí, sí. De hecho, ahora forma, lo que decidimos fue vamos a crear un medio editorial propio que se llama Real World. Real World no es solo mi podcast. Real World es un medio editorial donde hacemos, eh, donde los run roomers escriben artículos, donde eh, los run roomers hacen entrevistas a a gente a la que admiran ¿no? y donde yo publico mi podcast, entre otras cosas. ¿no? Entonces, de alguna forma, es, es una marca paraguas de, de, de los contenidos que nos interesan y que, y, y que podemos aportar. No, un, gran, un gran ejemplo de cosas que se pueden hacer. También yo para pa la audiencia tips y, y, y a ti se te mogollón dando charlas, dando clases y demás. Sí. Entiendo que ahí pues tú lo has dicho, ¿no? Hay de estilo a negocios, sobre todo cuando claro. vas a este tipo de, de proyectos. Pero quería tirarte ahora una, una pregunta que nos hacíais Mael Barros de Soluble, que Hombre, parece Ismael. que le conociste justo sí, sí, sí, sí, sí. estos días. Sí, sí, que sí son... nos encontramos en Typeform el otro día. Otro grande. Y, y ha, Hacía una pregunta que en cierta manera la has contestado, pero quería que profundizáramos. Vale. Y, y sobre todo, si la podemos aterrizar lo máximo posible, mejor. Uh -huh. Que es cómo escalar un estudio de agencia y no perder la esencia. Uh -huh. Porque, bueno, escalarlo es complicado. Sí. Porque, bueno, lo hablamos antes de Antena, ¿no? Sí. escalar servicios es, es, es, es dureza, es muy no, complicado. Es que, no, es que no escala, es que no claro. escala. O sea, el servicio no escala. El servicio escala en personas, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo, yo no lo llamaría escalar, claro. ¿no? Crecer, por decirlo sí, así. Sí, sí, sí, sí, es crecer y, y, ¿sabes? Lo que pasa es que scale es una palabra que viene mucho del mundo startup claro. que, y, y, y, y lo estamos adoptando, pero es que yo creo que el servicio no escala, ¿no? O sea, <risa> ahí hay un límite donde además, a mí hay una cosa que me da mucho miedo como CEO y como, y como, como líder dentro de Runroom, ¿no? Hay muchos líderes dentro de Runroom. A mí como líder dentro de Runroom me da mucho miedo ser techo de de cristal para sí. los demás run rumors claro. ¿no? o, o para el propio negocio verdad que mis propias capacidades y limitaciones condicionen por, al crecimiento ¿no? a veces claro. ¿Sí? sí sí sí sí sí entonces bueno más allá de eso para mí la respuesta bueno a ver eh, voy a tirar de, de, de, de frase célebre no de peter Drucker que es que, la, la frase de eh, ¿Cómo es? Eh, culture uh, eats strategy for breakfast, ¿verdad? La cultura se come la estrategia para desayunar. Yo soy una persona eh, que siempre, siempre, siempre, siempre he tenido entre ceja y ceja la cultura, la cultura. ¿Y de qué hablo cuando hablo de cultura? Cuando hablo de cultura no hablo de... Claro que hablo de valores y hablo de principios, pero es que los valores y los principios son eh, a la que, so, la, las palabras a las que las dices pierden valor. ¿no? Okay. Todo el mundo. ¿no? Goldman Sachs eh, seguro que en su página de visión, visión y valores pone eh, honestidad, yeah. transparencia, no sé qué. ¿no? Y bueno, hey, es mi opinión ¿eh? sobre Goldman Sachs. A lo mejor son muy transparentes, <risa> pero mi, desde luego yo, yo no los considero. ¿no? Sí. Todo el mundo tiene en su misión, visión y valores la honestidad y la transparencia. Ya, yeah. ya. Yeah. La cultura es cómo te comportas. La cultura es, y a mí hay una forma que me gusta mucho, que, que, que, que la he ido formando con los años y, y, y la defiendo muy fuerte, porque creo que es así. La cultura es cómo te comportas en las crisis. La cultura es cómo despides a alguien. La cultura es cómo discutes de salarios. La cultura es... Cómo eh, tomas la decisión de cambiarte de eh, local e irte a otro. Todo eso es cultura. Cómo te comportas, cómo te comportas tú como miembro de una tribu. Envía un mensaje a los demás ¿verdad? y quien tiene la autoridad, tiene una responsabilidad muy alta en cuanto a cómo se comporta. Tiene que estar, tiene que ser muy coherente con la cultura que quiere. Porque es muy fácil eh, en el momento en el que. A nosotros nos ha pasado, ¿no? Te pongo un ejemplo. Eh, de repente alguien en marketing se da cuenta que nos hemos pulido. esto nos ha pasado, ¿eh? 5.000 pavos en una campaña que no tocaba de un cliente. Te Estoy hablando de, a lo mejor de campañas de, pues no sé, de 2 millones de pavos, ¿eh? 5.000 pavos en una campaña, un fin de semana, que se nos ha escapado un clic y se ha comido 5.000 euros. ¿Qué haces en ese momento? Bueno, pues lo puedes disfrazar porque al final es una parte de, de Pequeña, tal, claro. tal, lo mueves tal. No, hicimos un experimento y montamos un no sé qué y al final maquillas el informe, el reporte, no sé qué. O llamas a tu cliente y le dices mira, tío, eh, le Me hemos vas cagado, a matar. Me vas a matar, tío, vas a matar, le hemos cagado, sí. perdona. O sea, hey si hace falta, yo corro con los gastos de eso. Sí. Tío, eso es transparencia, claro. ¿sabes? Eso es transparencia. Y la transparencia hace daño, la transparencia duele. Entonces, respondiendo a la pregunta a, a, a Ismael, yo creo que cuidando mucho la cultura, sí. ¿qué te importa? ¿Qué no quieres perder? ¿Sabes? En ese escalado, en ese crecimiento, ¿qué es lo que no quieres perder? ¿Qué quieres? Que la gente sean tomen decisiones, entonces pon foco ahí y compórtate así. No, si quieres, que la gente, si quieres tener una cultura de decision makers, de gente que tome decisiones, tío, apechuga y no mates iniciativas cuando la gente proponga cosas aunque te parezcan una castaña. ¿Sabes? Eso es lo que, para mí esa es un poco la clave. ¿no? Hay que ser muy consciente de qué cultura tienes, qué cultura quieres tener y, y qué comportamientos validan o no esa cultura. Totalmente de acuerdo, leía no sé a quién, en, en Twitter siempre, porque siempre es en Twitter, pero seguramente sería alguien célebre o alguien que lo decía, que los principios tienen que costar. No, que si no cuesta, sí. no son principios y es algo que es, por, por el típico ejemplo no de, de, oye, pues si te encuentras una cartera en la calle con dinero la, de, la devuelves, y dices, pues si, eres, si te es innato devolverla Eso es. Eh, tiene valor, pero oye, si, si no te es innato devolverla como tienes principio, dices oye, mira, señor, se le ha caído este dinero que te coge más valor el que te cueste las cosas. Totalmente, mira, yo, yo, yo me he pegado dos años, no voy a decir cuál es la empresa, dos años, intentando abrir un cliente muy importante para nosotros, ¿eh? Eh, intentando abrir un cliente, conseguir al cabo de dos años sentarme en esa mesa, hacerle una propuesta, que me pida un presupuesto, presentarle la propuesta, un intentar venderle un proyecto ágil, el cliente no comprar un proyecto ágil, decirme, mira, sí, esto me lo haces de esta manera y tal, y, y nosotros decirle, pues así, no. Eso, para mí, es... Pero es que, y no es, ¿sabes?, no es postureo, o sea, es que no podemos no hacerlo así, es que no podemos no hacerlo así, claro. porque no sabemos ya hacerlo de otra claro. manera, ¿sabes? O sea, es que sería muy jodido, o sea, nos haríamos más daño, seguro, claro. pillando ese proyecto y pegándonos un ostión mm. al cabo de tres meses, ¿sabes? O sea, eso, para mí eso es un poco lo que, eh, a lo que me refiero, ¿no? Cuando hablamos de principios, y cuando hablamos claro. de, de, de valores. ¿no? Nada, me, me queda muy claro voy a cambiar de tercio Dale. porque hay otra parte que queremos tratar contigo, ¿no? que es la parte esta más de, de Customer Experience. Uh -huh. y, y quiero hacer contigo un Customer Experience one on one, como dicen los, los americanos, ¿no? como un poco de intro, porque yo creo que de estos conceptos pues tan hypeados que yeah. todo el mundo hablamos y luego sí. al final customer, customer experience, pues como el de la cultura, ¿no? Que todos decimos, sí, la cultura de la empresa son vital, pero luego a la primera que pasa dinero por delante se nos caen los valores al suelo echando leche. Sí, sí, sí, Customer experience pasa un poco lo mismo. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de customer experience? ¿Qué es para ti la, el customer experience, la experiencia del cliente? Para mí la experiencia de cliente es va de, va de memoria, va del recuerdo del cliente va de eh, cuál es el impacto que le dejas como marca a tu cliente durante toda la experiencia desde que se da cuenta que tiene una necesidad hasta que te descubre como una de las posibles opciones eh, se interesa por ti desea eh, comprarte te compra te empieza a consumir eh, te adopta te recomienda... Es decir, durante toda la experiencia del cliente, todas las interacciones o no, porque muchas veces nos enfocamos en los touch points, en los puntos de contacto, pero hay muchos momentos en los que tú estás presente y no lo sabes, o podrías estar presente, o son momentos importantes dentro de su experiencia. Pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? Eh, la experiencia de cliente de una aerolínea. Hacer la maleta para alguien que va a viajar es un momento importante ¿vale? y forma parte de esa experiencia. Forma parte de esa experiencia. Estés tú presente o no lo estés. Igual entendiendo dónde no estás presente o qué momentos son importantes para el cliente, tienes una oportunidad. ¿vale? Entonces, para mí, experiencia de cliente tiene que ver con el recuerdo del sentimiento del cliente, ¿eh? que son dos palabras clave muy importantes para mí. ¿no? Tiene que ver con con sentimiento, que el sentimiento es eh, la bajada de una emoción y tiene que ver con el recuerdo de ese sentimiento. ¿no? Cuanto más seas capaz de impactar emocionalmente a ese cliente con un over delivery, no sé cómo decirlo en castellano, ¿no? sorprendiéndole con una, con una muy buena experiencia, con una muy buena entrega de servicio o producto, pues más vas a impactar en su memoria. ¿no? Y también para lo malo. Una mala experiencia tiene un impacto muy bestia sí. muy bestia en, en, en tu negocio ¿no? otra cosa es que lo sepas o no lo sepas ¿sabes? ¿cómo abordáis eh, estos proyectos como lo has dicho al final Customer Experience, que al final lo es todo ¿no? lo puede abarcar todo sí, sí, sí. entonces cuando os llega un cliente ¿no? y quiere abordar un proyecto de Customer Experience con vosotros ¿Qué fases pasáis con él? ¿Qué cosas hacéis para, entiendo que tenéis que ponerse en situación en entender muchísimas cosas? ¿Cómo lo dividirías un proyecto vuestro? Bueno, nosotros arrancamos normalmente, ya te digo, ¿eh? o sea, hay muchos proyectos muy distintos claro. y muchos clientes muy distintos, claro. con necesidades distintas y con modelos de negocio distintos. ¿no? Pero sí que es cierto que, que normalmente arrancamos haciendo un research, entendiendo quiénes son sus eh, arquetipos de cliente, y empezamos a mapear journeys, empezamos a mapear, eh, a, a, a dar visibilidad a esas experiencias de los clientes, de empezamos a objetivar, y eso es muy potente, empezamos a mapear las experiencias de los clientes bien con entrevistas de las cuales extraemos información cualitativa, insights cualitativos de cliente, bien con encuestas, con eh, surveys, con eh, ¿Sí? con todo este tipo de herramientas que nos permiten extraer esa información quali y quanti, la mapeamos en una pared y ahí pasan cosas ya. Ahí pasan muchísimas vale. cosas. ¿no? Porque todo el mundo cree conocer cómo es la experiencia de sus clientes. Todo el mundo cree conocer a sus clientes. Lo que piensan, lo que necesitan y lo que nos encontramos invariablemente. Eso sí, en todos nuestros clientes es que no es así es que de repente te das cuenta cuando, cuando todo eso lo, objetiv lo objetivizas y lo, lo, lo visualizas y lo compartes con toda la compañía, eso es tan potente. Para mí el, el, el, el nirvana del Customer Experience es que todos los empleados de una compañía sean capaces de entender cómo impacta su trabajo, el, el trabajo de cada individuo en ese Customer Experience. Eso para mí es ser capaz de transformar la experiencia de cliente y de dar un propósito a la, a la compañía, de alinear a todo el mundo. ¿no? Para mí, Customer Experience es muy potente en el sentido de que es transformador. es eh, Organizacionalmente es, le, le da un porqué, le da un propósito y un motivo de alineación. ¿no? Mm. Top-down, o sea, bottom-up y top-down. Eh, top Entonces, arrancamos siempre desde el top-down mm -hmm. con las tiene que haber un compromiso férreo claro. por parte de, los, de, de, de quien ostente la autoridad, sí. ¿no? Eh, que no el poder. Eh, quien ostente la autoridad tiene que, tiene que haber un, un, una compra de, esa, de eso. ¿no? Tiene que haber un entendimiento. Entonces, es una labor didáctica muy bestia también. Hay una, una labor eh, de formación y de concienciación muy importante aquí también. ¿no? Pero sí siempre arrancamos con, ese, con esa fase de discovery que decimos donde mapeamos esos journeys y ahí empezamos a idear, empezamos a extraer oportunidades de innovación, oportunidades de mejora, oportunidades de mm, capitalización… Intentamos ser oportunistas buscando quick wins, ¿no? Podemos empezar, ¿qué, qué es lo que tiene más impacto claro. con el menor esfuerzo en este momento? ¿no? Y eso te da una visión estratégica muy importante, te da una visión eh, de, de, de, del horizonte ¿no? te da, de, claro. muy importante y a la vez nos permite bajar tácticas, nos permite bajar proyectos concretos, campañas concretas, etcétera. Sacáis un mapa del tesoro prácticamente. ¿eh? Un poco sí, co-creado claro. por el cliente y no solo por el cliente, sino por el cliente y su cliente. Claro. ¿Sabes? O sea, es llevar, que crear una estrategia entre nuestra figura de consultor, de mentor, de acompañante. Sí el cliente y sus clientes. Ahí hay una co-creación ¿vale? y, y una aportación de valor desde muchas perspectivas y eso es lo que lo hace tan potente realmente. Mola mucho. Sí, es muy guay. <risa> en línea con esto nos hacía una pregunta muy buena a Patricia Gil por Twitter eh, que decía Oye, para cometer proyectos de Customer Experience es imprescindible superar la organización en silos de una compañía. Nos wow. hacía la pregunta pero ella misma se autorrespondía. Sí, sí. Y para culminar que esta es la parte complicada que te he traslado uh -huh. eh, ¿Cómo podéis acompañar en una transformación que es de tanto calado? ¿no? Es decir, el, claro. vuestro trabajo requiere casi transformar la empresa para poder llegar a esto. Bueno, yo diría que, eh, claro, es que la transformación no es un lugar, es un camino. ¿no? Y, y ahí cabe, ahí cabe todo. Es decir, ahí cabe todo porque es empezar a caminar, es empezar a cambiar cosas. Nosotros intentamos dar una visión estratégica y, y esa visión estratégica te va a permitir entender por dónde tienes que empezar. Y a lo mejor no tienes por qué empezar rompiendo silos o transformando organizacionalmente la estructura formal de tu compañía. A lo mejor te puedes aprovechar de la estructura informal o puedes crear un equipo cross-funcional que trabaje de forma transversal a todas las áreas de negocio. Puedes, es decir, hay muchas formas de acometer, no hay una sola. Es verdad que los... Yo, y además sé por qué lo dice Eva, que además Eva te mando un, un beso y un abrazo, porque Eva eh, escucha el podcast de, de Real World y yo soy muy pesado con los hilos, porque realmente eh, para mí es el origen del mal. Sí, o sea, sí. los hilos son el origen del 99% de los problemas de las compañías. Sí. El 1% restante es comunicación. Sí. Eh, para mí, los silos, bueno, que, que es que el problema de los silos en sí mismo es de comunicación, ¿no? Los silos compiten entre sí. Los silos en las compañías, estamos, estamos creando compañías que no solo eh, son pequeños esos silos no solo son reinos de taifas que se ocultan información unos a otros, es que están compitiendo por presupuesto, mm. es que tienen sus propios objetivos verticales, es que el silo de marketing tiene objetivos distintos del silo de ventas. Y pretendemos aportar valor al cliente. ¿Dónde está la centralidad de cliente? ¿Dónde está el customer centricity? Mm. Aquí, ¿no? No, no hay customer centricity, Estamos, es silo centricity. Estamos enfocados... A, mis objetivos de departamento son estos. Y esos son mis objetivos y por eso voy a trabajar. No voy a trabajar pensando en aportar valor al cliente final, que, que para eso tenemos que pasar por todas las áreas funcionales. ¿no? Entonces, no siempre es posible arrancar desde esa perspectiva de eh, transformación de la estructura formal. Pero sí que requiere que haya un compromiso por parte del board de las compañías por entender que dentro de esa estrategia de Customer Experience tienen que estar todas las miradas representadas, todas las miradas de las distintas áreas funcionales representadas. Tienen que estar todos en la mesa. Si no hay ese buy-in que dicen los yankees, chao pescado. Ahí es muy difícil, ahí es muy difícil. No puedes acometer un proyecto de Customer Experience sino Pero eso no es tan difícil, ¿no? porque eso es... Eso es simplemente hacer entender a alguien, ¿no? hacer entender a, a, a los que tienen poder de decisión. Y yo creo que también las empresas cada día son más y más conscientes. ¿no? Pregunta y lo enfoco, o sea, lo conecto con, con lo que hablábamos antes. ¿Vendéis a ese perfil de decisor? Es decir, ¿os resulta más fácil venderle a, al CEO o demás? O, o, ¿O habitualmente entráis por debajo y luego tenéis que convencer a, hacia arriba? Normalmente entramos por prescriptor. Uh -huh. Normalmente entramos por un director funcional, un director de área, un director vale. de marketing, un director de lo que sea, director comercial, ¿no? Normalmente la dirección de marketing es, uh -huh. es importante, sobre todo porque nuestros clientes son muy grandes. Uh -huh. Nosotros vamos a clientes muy tochos, ¿no? Tenemos pocos clientes... Para nosotros un cliente pequeño es un, una empresa que facture 100 millones de euros. Entonces... Eh, un cliente, bueno, eso sería un cliente igual mediano. ¿no? Uh -huh. Nuestros clientes son muy grandes, entonces entramos normalmente por directores funcionales, básicamente uh -huh. porque la capa que hay por encima. Es inaccesible. Es, de, es, es, de... Es, o sea, hacen, son el comité ejecutivo, que esos están más pendientes de cuánto cotizan en bolsa que, sí. de, de, que de cómo funciona la, la, ¿sabes? la, sí. la, la, la operativa del de, día a de, día. día, día ¿no? es que... Entonces, eh, y ahí sabes, la gente tiene muchas ganas de ser ágil, la gente la, la, las personas en las compañías ahora voy a ser un poco políticamente incorrecto, ¿no? pero a la vez no porque ahora venía en el AVE y, ¿sabes? iba por el pasillo ese en la salida del AVE, sabes el pasillo este que están sí. las cintas ¿no? está empapelado de Iberdrola ahora mismo está empapelado de Iberdrola, y oye, han conseguido emocionarme fíjate, ¿eh? han conseguido un impacto conmigo, que he pensado lo que me ha dado por pensar en ese momento ha sido, hostia una empresa como Iberdrola, eh, que, que, que, con sus, que ahora mismo te pones a leer periódicos y bueno, te puedes encontrar noticias eh, turbias. ¿no? Hay tanta gente ahí dentro y hay gente tan guay. Yo he entrevistado a la Chief Experience Officer de Iberdrola, una tía fantástica. ¿no? Eh, y, y, y esta campaña es una campaña, fíjate a dónde han llegado, una campaña de empoderamiento de las mujeres. Y es una campaña donde explican los resultados que han obtenido. Han llenado estadios, han, han creado eh, equipos de... ¿sabes? Están patrocinando equipos femeninos de, de, de todos los deportes femeninos y tal. Están... Oye hay alguien que está haciendo, sí. que está teniendo un impacto social ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es Iberdrola? Es, ¿Existe como tal o son muchas personas sí. las que están ahí dentro? Entonces, a mí me gusta también ver a las empresas ¿no? Nosotros trabajamos con empresas del IBEX, del IBEX 35 y, o, o, o empresas multinacionales diría ¿no? Y al final ahí hay personas. Entonces, hay, hay personas con las que es muy guay trabajar y personas con las que no tanto ¿no? Mm. Entonces, bueno, no sé si me he ido un poco del tema, pero espero haber contestado a Eva. Sí, sí, sí, yo, yo creo que queda, ¿Sí? queda claro. Y si no te traemos para la, el año que viene otra vez y seguimos profundizando. <risa> te quiero decir dos, tres últimas preguntas wow. eh, en relación un poquito a lo que hablábamos también de, de los hilos, pero bajando en una capa más, Juan Carlos Fernández de Tecnogados nos decía, oye, ¿qué herramientas usáis para automatizar? Yo diría incluso centralizar la información del cliente a lo largo de, del tiempo, ¿no? Porque más allá de los hilos ¡Ah! de las organizaciones, que no me salía, eh, a veces hay un tema de cómo juntas la información para entender eh, por lo que comentabas tú antes, ¿no? Los distintos touchpoints del cliente a lo largo del ciclo de vida que además pueden ser en físico, en online o demás. ¿Usáis algún tipo de herramienta o algo que os facilite la vida para esto? Sí, usamos varias. A ver, nosotros somos partners de, de Medalia, uh -huh. por ejemplo. Eh, Medalia es el software número uno del mundo en Customer Experience, ¿no? el software que utilizan en la Apple Store, no, no te digo más. Entonces, nosotros somos partners eh, de, de Medalia y utilizamos ese software, pero hay muchos otros softwares ¿eh? y te diría que... Eh, hombre, la tecnología facilita, la tecnología facilita mucho, pero, de nuevo, no tienes, no siempre empiezas por la misma fase del journey. Yeah. ¿sabes? Y, y, y a veces hay fases del journey por las que empiezas a trabajar que tienen mucha más urgencia estratégica para una compañía, como puede ser la parte de captación, o de awareness, o de, yo qué sé, necesitamos mejorar la reputación, de lo que sea, no sé. Y ahí hay herramientas que van mucho mejor, ¿no? O también, incluso, utilizamos HubSpot también como, como, como herramienta de experiencia de clientes. Sabes que HubSpot ahora ha sacado la parte de service, tiene la sí. parte de marketing, ventas, y ahora ha añadido service, tiene ese flywheel mm. que, que venden ellos. También somos partners de, de de y, y, y utilizamos este tipo de, de tecnologías, eh, pero de nuevo, ¿eh? o sea, yo no soy muy amigo de poner herramientas vale. de entrada, ¿sabes? O sea, a mí yo, yo, yo soy amigo de primero entender y luego enfocarse. Con, ya tienes la perspectiva estratégica, ya sabes hacia dónde vas, por dónde tienes que empezar y cuál es tu roadmap, entonces ahí podemos empezar a pensar en qué, ¿sabes? Vale. Pero bueno, sí, sí, un, un montón de herramientas. ¿Qué hay? Yo, yo diría a conclusión. ¿no? Y hay, hay muchas, están resueltas, sí, pero que no sí. es un problema a día de hoy de, de falta de herramientas. No, no, no. no está superadísimo. Sí. Eh, y aparte de Medallia, está Qualtrics también es muy… Sí. Bueno, bueno, el stack de, de herramientas de Salesforce… Sí. Que también tiene su parte de, sí. de servicio y tal. O sea, es que por herramientas hay 20.000 millones. O sea, no, no. Claro, también es verdad que nosotros nos enfocamos a un tipo de, de empresa muy grande, ¿no? Entonces, las, las empresas grandes tienen un tipo de herramientas distintas a las empresas más pequeñas. Pero vamos, que no por herramientas no será. Venga. Pues ahora nos vamos a focalizar un pelín solo en algunas un poco más pequeñas, pero quería. Y no en herramientas, ¿no? Pero. Sí, seguramente tengamos gente en la audiencia que no esté escuchando uh -huh. que no, te, no trabaje para una gran multinacional, uh -huh. pero que le preocupe la experiencia de cliente. En tu experiencia, ¿qué quick wins, lo mismo generalizando mucho, ¿no? porque sí. esto es lo complicado de tal, Oye, pero ¿qué cosas tú crees que la mayoría de las empresas pueden empezar a hacer casi ahora para mejorar la experiencia de cliente? Preguntar a sus clientes. Dedicar, dedica dos días a hacer cinco entrevistas al día. A tus clientes. Aprende a hacer entrevistas. Aprende a no sesgar las preguntas. Aprende a, sí. ¿sabes? O sea, planteate qué hipótesis tienes que validar en esas preguntas. Yo, o sea, lo mejor que puedes hacer siempre es hablar con tus clientes. Eh, cara a cara, ¿eh? <ríe> si tienes la capacidad de diseñar una encuesta y enviársela, o tienes una base de datos brutal de clientes y no sé qué, está muy bien. Pero los insights... Que eres capaz de extraer insights cualitativos, que eres capaz de extraer de entrevistas en el cara a cara, son brutales. Son muy heavies, muy, pero muy heavies. Y, y no lo solemos hacer, o sea, parece mentira, ¿no? Todos decimos, no, yo hablo con mis clientes, pero es que les voy a contar mi rollo y ya está, pero no, es hablar, hablar. Exactamente, tú, o sea, no estás demostrando un interés genuino en cuanto a, oye, ¿cómo ha sido la experiencia? Es que, claro, no es lo mismo hablar de un proyecto, hablar de tal, o intentar convencerle de algo que sentarte delante suyo y, oye, ¿cómo, qué, qué, qué, ¿qué sentiste en este momento? ¿No? Y cuando entraste por primera vez, por, no lo sé, ¿sabes? Cuando entraste por primera vez a la web, ¿qué te pareció? ¿Cómo nos conociste en aquel momento y qué, qué sensación tuviste? ¿Sabes? O sea, es, o, o simplemente, claro, depende mucho de tu negocio. Nosotros también, por ejemplo, una de las cosas que hacemos en esas fases de Discovery es observación etnográfica, que significa estarte quietecito a un lado y observando. ¿no? Esto, un cliente que, que tiene una cadena de restaurantes, pues nos hemos plantado allí a observar no solo a los clientes, sino también como el front line, es decir, la línea de, de atención al cliente principal y la, el máximo punto de interacción, fíjate, ¿eh? donde está el máximo punto de interacción de los clientes con su negocio, son la gente que está atendiendo detrás de la barra. ¿no? Pues nos hemos plantado allí a observar, cómo se relacionan con las personas con tal, como tal, cómo miran. Y es espectacular lo que aprendes, realmente. O sea, de verdad que siempre que nos plantamos delante del cliente y le decimos, mira, esto es lo que hemos aprendido, flipan. Pero flipan, ¿eh? No, no estoy seguro. A, aparte, sí, sí. ese ejercicio ¿no? de objetivizar, tú, estamos todos tan con la mierda del día a día sí, que no sí, nos sí. paramos a hacer, a hacer eso. Eso es. Quiero hacerte una pregunta porque es que, claro, antes eh, me ha surgido antes porque hablando de Ismael Soluble y demás, me venía el branding a la cabeza. Y claro, digo, ¿qué, ¿qué relación tiene el branding y el customer experience? Que sobre el papel uno diría que son cosas separadas, pero... Para mí, para mí no es, es que son casi lo mismo. No, no lo mismo porque es una cuestión de intención. El ¿no? customer experience al final tú estás, cuando trabajas, o sea, Customer Experience Management, cuando trabajas, la, cuando gestionas la experiencia de cliente, lo haces intentando transformar a mejor la experiencia de tus clientes. ¿no? Una de las herramientas que puedes utilizar es el diseño. Una de las herramientas que puedes utilizar es tu, tu, tu imagen. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque eh, para, para lo que sirve el branding, ¿no? para, para lo que sirve la, la, el, el, el, la imagen corporativa, es para trasladar tus valores de marca a tus clientes. ¿no? Entonces, si tú eres capaz de entender en todo ese journey si la experiencia de marca es coherente todo el rato, si lo que destilas en un punto de interacción como puede ser en tu restaurante ¿no? y, o en la carta, en la carta de, de, de menú, y lo que destilas en las redes sociales o lo que destilas en un anuncio de televisión, si eso tiene una coherencia de marca, eso lo gestionas con el Brand Experience. Y, y ahí en cada… O sea, el Brand Experience a lo que se dedica es a cada uno de esos puntos de contacto, de esos puntos de interacción donde sí tiene presencia la marca, que se haga de forma coherente, curada, en el sentido de curation, no lo que dicen los… Sí coherente, curada y que siempre destile de la misma forma si tu marca es limpia, simple, eh, no sé, cuáles son tus valores de marca. ¿No? Pues en función de cuáles sean tus valores de marca, todos los puntos de contacto tienen que transmitir los mismos valores. Y lo que nos encontramos muchas veces es que miras el Instagram o miras el Twitter o miras el no sé qué, pero es, ojo, ¿eh? es que te estoy diciendo esto y a nosotros nos ha pasado claro, esto, a Ranrum, ¿eh? nos ha pasado esto. O sea, hacer este ejercicio mm. con alguien ej ajeno, con una mirada ajena mm. a nosotros, que en nuestro caso lo hicimos con Folk, con Folk Studio, ¿no? ¿No? una agencia de, de branding que son buenísimos. Eh, con una mirada ajena, de repente ponerse a mirar los, el, el journey y la experiencia global y decirnos, mirando lo que estáis haciendo aquí, mirando lo que estáis haciendo, y nosotros decir, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, tío, ¿cómo puede ser que nos pase esto a nosotros? Que, o sea, que somos súper conscientes de este tema, ¿no? Pues es así. Es que es normal. O sea, es que pasa en las mejores familias. Es que es normal. Sí, sí, sí. Yo he, llevado, he hecho cosas en distintos canales yo mismo y he sido incoherente yo mismo conmigo mismo. Total, total. Es que es muy… Es que tiene, tiene que haber alguien pendiente sí. constantemente. Si no, es muy fácil. Ya para acabar, no te quiero preguntar la típica de dónde os veis Run Room dentro de X años, porque estoy seguro que vais a conseguir lo, lo que os habéis propuesto. Pero por pues, si hay alguien en la audiencia que esté de, no conozca tu podcast todavía, que, que lo dudo, pues te diría, oye, ¿qué episodio recomiendas comenzar de los que has grabado y por qué? Hostia. O sea, que es una pregunta chunga. Qué preguntón. Qué preguntón. Bueno, yo tengo debilidad por Xavi Ghost. Entonces, hay el episodio sobre cultura... Que, que además hago mucha referencia a ese episodio, entonces sé hasta de memoria, te sé decir que es el número 19. Toma ya. Ese episodio para mí eh, tiene un cariño especial, pese a que fue un experimento, además yo tengo mucha confianza con Xavi, fue un experimento, le dije, oye tío, quiero probar grabar, es el único, el único episodio que he grabado en remoto, que no me gustó nada la experiencia y no lo he vuelto a hacer nunca más, ¿vale? Eh, pero lo probamos, hace en remoto, él vive en Valencia, yo en Barcelona y tal. A pesar de haberlo grabado en remoto, a pesar de las dificultades de comunicación que tuvimos y tal, para mí tiene mucho valor por las reflexiones que hay ahí dentro. O sea, hay, hay mucho valor en cuanto a reflexiones que tienen que ver con la cultura, precisamente este tipo de, de, claro. de, de cosas que he mencionado antes ahí se mencionan y, se, y desde muchas distintas perspectivas. Yo creo que tiene gracia. Bueno, pues ya sabéis, a empezar por ahí y a seguir por el resto, porque hay muchísimos aprendizajes sobre cosas que hemos comentado y sobre muchas otras. Se me, siempre con tus episodios siempre se aprende, se aprende algo. Muchas y además gracias, tenéis tío. la voz esta de Carlos que te <risa> arropa, ¿no? que eso es algo <risa> De, de Gavilondo. ¿sí? <risa> Coronas, pero estoy seguro que, que seguiréis, pues, sobre todo manteniendo ese espíritu que me parece la leche. Y a mí al menos me has hecho ver que... Pues, que a, me encanta cuando la gente me hace ver que otra forma de hacer las cosas es posible. Y que oye, que la cultura, los valores, eso tiene que estar ahí siempre detrás. Y se puede llegar a ser mucho más grande gracias a eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Corti. De verdad que es un placer y un honor estar aquí. El problema se conoce como asimetría de información, por el cual el vendedor sabe más sobre lo que está vendiendo que el comprador sobre lo que está comprando. Esta lección se aprendió por las malas en los países del bloque oriental bajo el comunismo. Las marcas se consideraban no marxistas, por lo que el pan simplemente se etiquetaba como PAN. La producción de remaches bajo el comunismo fue un gran ejemplo de esto. Por lo general, a una fábrica se le daba una cuota mensual que debía fabricar. Los remaches luego, sin mar marca, se enviaban a un depósito central de remaches donde se mezclaban con todos los remaches de las otras fábricas. A partir de ahí, todos los remaches cuya procedencia era completamente indistinguible serían transportados a donde fuera necesario. Los soviéticos pronto descubrieron que, sin el nombre de un fabricante adjunto a un producto, nadie tenía ningún incentivo para hacer un producto de calidad, lo que empujaba la cantidad hacia arriba y la calidad hacia abajo. La forma más fácil de producir un millón de remaches cada mes era producir un millón de remaches malos, lo que pronto provocó la desintegración de los barcos. Además, no sabían a qué fábrica culpar, porque los remaches se habían convertido en mercancías, es decir, estaban totalmente anonimizados. Finalmente, el régimen se tragó su orgullo ideológico e hizo que las fábricas estamparan sus nombres en sus remaches. Se restableció el mecanismo de retroalimentación y la calidad volvió a niveles aceptables. Así explica Rory Sutherland en Alchemy, un libro que os recomiendo brutalmente leer de lo mejorcito de 2019. Pues bueno, pues aquí Rory nos explica el poder de las marcas como mecanismo de feedback, demostrando que las marcas aportan mucho valor a la experiencia de cliente y no tienen por qué ser un merólogo. Muchísimas gracias a Carlos Iglesias por acompañarnos en este episodio, compartirnos sus aprendizajes y vivencias y ayudarnos a entender y profundizar en la experiencia de cliente. Ha sido un auténtico lujo tenerle por en digital.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 Acabo ya con el episodio esta semana y te deseo, como siempre, tengas un muy buen día y una muy buena semana. Y termino con otra frase de Joe Coleman, autor del libro Never Lose, eh, Never Lose a Customer Again, que, bueno, que es mi libro favorito del 2018, así que estamos de favorito en favorito. Y aquí en este libro Joe Coleman habla sobre el Customer Experience diciendo lo siguiente el punto de la historia es que cada interacción, hasta el más mínimo detalle de cada interacción que tienes con tu cliente, es una oportunidad para que crees una experiencia memorable.